Bueno, tenemos entonces ya recontraestudiados los procesos de secreciones digestivas y de motilidad digestiva tanto sus características como la regulación de cada uno de estos porque estos procesos eran los que nos iban a ayudar a nosotros a poder hacer la digestión la degradación de los alimentos que nosotros consumimos en unidades que sean muy pequeñas para poder después absorberlas nos metemos entonces en este séptimo bloque en los procesos de digestión como comentamos, la digestión entonces era otra de las funciones digestivas. La idea era poder romper en pequeñas partes a los alimentos que consumimos y para poder hacer estas rupturas, estas degradaciones, vamos a tener dos herramientas. Herramientas que son mecánicas y herramientas que son químicas. Las herramientas mecánicas o la digestión mecánica Está dada por la misma motilidad del tubo digestivo, recordamos que había contracciones segmentarias del tubo que permitían la mezcla de los alimentos, esto en parte colabora con la digestión y además procesos, como ustedes imaginarán, de la masticación. Por ende, estamos en condiciones de decir que siempre la digestión comienza en la cavidad bucal con la masticación. Ahora, si hablamos de digestión química, ya estamos haciendo referencia a las enzimas que nos van a ayudar a nosotros a poder romper los alimentos. Y las enzimas, como ustedes bien conocen, son específicas. Por ende, yo no puedo tener una enzima o dos enzimas que me ayuden a la degradación de todo lo que comemos. Por ende, es importante diferenciar en tres grandes grupos nuestros alimentos. Vamos a hablar de la digestión de hidratos de carbono, vamos a hablar de la digestión de grasas y vamos a hablar de la digestión de proteínas. Entonces, comenzamos con digestión de Hidratos de Carbono. La digestión de Hidratos de Carbono, químicamente, porque mecánica ya sabemos que es para todos el comienzo en la cavidad bucal y luego las contracciones de mezcla también ayudan, químicamente comienza también en la cavidad bucal. Los Hidratos de Carbono son los principales que tienen digestión química en la cavidad bucal. ¿Y por qué? Porque había una enzima que se volcaba a la cavidad bucal, gracias a las secreciones salivales, que era la amilasa salival. Entonces, ya la amilasa salival comienza esta digestión de los hidratos de carbono en la cavidad bucal. Pero la amilasa salival se va con el contenido alimenticio, tiene un pequeño momento de acción en la boca y en el esófago, pero cuando llega al estómago, el pH ácido del estómago hace que ésta pierda su función porque se desnaturaliza. Entonces, es poco el trabajo que la amilasa salival puede realizar y los hidratos de carbono quedan detenidos en su digestión química hasta llegar al duodeno y encontrarse con el jugo pancreático. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático tenía la amilasa pancreática, que es la que verdaderamente se va a encargar de llevar todos los polisacáridos, todos los grandes grupos de hidrato de carbono, a pequeñas unidades, generalmente trisacáridos o disacáridos, es decir, tres monosacáridos o dos monosacáridos. ¿Cómo hacemos para que estos trisacáridos o disacáridos lleguen finalmente a monosacáridos? Bueno, el tubo intestinal tiene microvellosidades en las células de todo el intestino que tienen en las membranas de estas, en la membrana de las células epiteliales, en estas microvellosidades aparecen enzimas que son disacaridasas. Estas disacaridasas lo que hacen es romper disacáridos para finalmente conseguir tres productos que podemos absorber glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, ¿cómo es la digestión de los hidratos de carbono? Bueno, de grandes polisacáridos, que generalmente es lo que comemos, tenemos la participación de amilasa salival, brevemente, y de amilasa pancreática. Luego, conseguimos entonces trisacáridos o disacáridos. En caso de consumir azúcares simples, directamente disacáridos, estos pasarían de largo la participación de la amilasa y entonces llegamos finalmente a que en el, todo el duodeno, el yeyuno y el idion, las disacariasas pueden conseguir llegar al producto final de la degradación de hidratos de carbono, glucosa, galactosa y fructosa, que quedan listos para absorberse. Eso entonces es digestión de hidratos de carbono. Pasamos ahora a digestión de lípidos. Comenzamos entonces ahora con digestión de lípidos. Los lípidos, como ustedes saben, los incorporamos ya sea de grasas animales o de aceites vegetales y la característica que los engloba a todos es que son hidrofóbicos, es decir, no se pueden mezclar bien en el entorno acuoso. Los lípidos, al entrar a la boca, no tienen una digestión enzimática o química tan marcada, si bien muchos libros de fisiología describen una lipasa lingual o una lipasa salival y también incluso una lipasa gástrica pero estos lípidos van a tener verdaderamente su digestión cuando puedan llegar al intestino delgado y ahí comenzar verdaderamente los procesos degrada degradatorios de los lípidos gracias a la lipasa pancreática y también a esterasas de colesterol por ejemplo o fofolipasas que también están presentes en la secreción pancreática y que vienen a ayudarnos en la degradación de los lípidos. No olvidar que para que las enzimas puedan hacer contacto con los lípidos y poder degradarlos en pequeñas partes, necesitamos las sales biliares, que eran las que iban a hacer la emulsión de estas gotas lipídicas para que las enzimas puedan entrar y atacar entonces el contenido graso del alimento. Una vez que tenemos los lípidos en unidades absorbibles, generalmente ácidos grasos, ya están listos para poder hacer la última función que es la absorción. Entonces, ¿cuál es la degradación de lípidos? Básicamente la degradación enzimática está a cargo de la lipasa pancreática para los ácidos grasos y también fosfolipasas para fosfolípidos y estereasas de colesterol o para los ésteres de colesterol. Una vez que llegamos a la unidad absorbible han cumplido el proceso de degradación. Como ustedes saben las proteínas son grandes estructuras que están formadas por múltiples aminoácidos. Nosotros no podemos absorber proteínas si previamente los enlaces peptídicos de estas no hubiesen sido clivados hasta llegar a los aminoácidos que son las unidades absorbibles. ¿Quiénes van a ser las encargadas de poder llevar de proteínas hasta aminoácidos y de hacer entonces la degradación proteica? Múltiples enzimas que, que encontramos en el tracto digestivo. La primera es la pepsina, que como ustedes recordarán estaba como forma inactiva como pepsinógeno y aparecía la secreción gástrica gracias a las células principales. El pepsinógeno pasa a pepsina gracias al ácido clorhídrico del estómago y esta pepsina entonces comienza la degradación de las proteínas. Luego, cuando pasamos a duodeno, ahí recibimos a un montón de enzimas que nos vienen a ayudar a poder degradar las proteínas. Por supuesto que vienen del jugo pancreático. Estas enzimas que vienen a ser proteolíticas, que vienen a romper proteínas, eran el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la prolastasa y las procarboxipeptidasas, tanto A como B. Todas estas eran precursores inactivas. ¿Cómo hacemos para activarlas? Bueno, la primera que se activa es el tripsinógeno, que gracias a una enzima que está en la mucosa duodenal, que se llama enterosinasa, pasa el tripsinógeno a tripsina. Y la tripsina entonces ya queda activada y la tripsina será la encargada de poder activar los otros precursores enzimáticos y pasar de quimiotripsinógeno a quimiotripsina, de proelastasa a elastasa y de las procarboxipeptidasas a carboxipeptidasas. De esta manera tenemos todo el ejército activo para poder degradar proteínas y llegar hasta la unidad absorbible que eran los aminoácidos que ya quedan listos para absorberse en todo el intestino delgado. Esto entonces son los procesos de digestión, la tercera función digestiva. Recordar que los pequeños elementos que vamos a absorber, como micronutrientes, vitaminas y ni hablar que el agua, se saltean los procesos de digestión porque no necesitan ser degradados, ya son pequeños, entonces son incorporados en la dieta pero pasan rápidamente a absorción. Cerramos entonces este séptimo bloque y nos vamos a la última función digestiva que es absorción en el siguiente video.